Muy buenas tardes, muy buenas noches más bien, casi madrugadas, madre mía, qué tardes. Bienvenidos un día más al canal, bueno, mmm, vamos a ver el hundimiento del títer. Pues está perdiendo mercado, está perdiendo la tostada. Y cuando el señor que vamos a ver ahora se lo pase por encima... Personalmente yo utilizo poco títer, ¿vale? Porque prefiero estar directamente en dólar o en euro. Dependiendo del momento, ahora es momento, evidentemente, de dólar. Y. Hostis. Viendo enganches que hemos estado viendo estos días. Eh, el otro día estábamos hablando de cómo quién se conectaba, ¿vale? ¿Quién se eh, digamos, asociaba, perdón? Con Coinbase. Y quién está ahora conectado con Coinbase también. Vamos a verlo. Cosas muy interesantes que están pasando en el mundo cripto, movimientos súper guays. Eh, cosas que en el medio plazo. Eh, y en el largo, evidentemente, son muy positivas, pero bueno, también vamos a ver un poquito el corto plazo porque está la cosa diciendo: ¡Ay! Ya he visto algún loco diciendo: ¡Ya estamos en mercado subidista! Ay, oh, ¡Qué bofetón te daba! Eh, ni de coña, ¿vale? Todavía para eso queda, queda bastante, y más teniendo en cuenta con lo que se puede sufrir. Vamos a ver qué tal es en el otoño. Se está haciendo, está viendo mucho food cara al otoño. Eh, miedo, ¿vale? Eh, yo no lo tengo tan claro, sí que tiene que ser negativo, mm, no sé si el día del, del hundimiento del Titanic cuándo va a ser, no sé la claudicación del mercado cuándo va a ser, en qué momento, porque son tantas cosas las que le están alimentando, eh, todos vemos que hay mogollón de miedo en los mercados, pero no vende ni Cristo, no vende nadie. Entonces claro, como no vende nadie, no hay claudicación. Entonces cuando esos es alguien que ahora no vendan, no venden, vendan, será cuando venga ese hundimiento del Titanic, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ¿eh? sobreviviremos de las cenizas, o eso esperamos, claro. Veremos a ver quién suelta qué y quién no suelta. En fin, sábado sabadete día de altcoins ha estado muy bien el día de altcoins, la verdad. Venga, comenzamos. campanita bueno pues suscríbete y dale a la campanita que se lo dice miña, es por algo, bueno por cierto para los que estabais preocupados, no, esto es una camiseta muy finita, es de manga corta lo único que bueno, como lleva capucha parece que tal pero no, no, no, no, no tengo calor al revés, yo huyo del calor me da miedo, ¿por qué? pues muy sencillo, es que yo no puedo primero, no, no debo ir en bolas por la calle eh, pero que por mucho que vaya en bolas no voy a ir más fresco sin embargo, si tengo frío, me abrigo un poco y a anchas castillas. Si llueve, me cubro y anchas castillas. Pero con esto es imposible. Aquí no Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no. Aquí no. Bien, bueno, pues Meta. Meta confirma el lanzamiento de NFTs en 100 países a través de su integración con Coinbase. Vale, parece que Coinbase de decir... Me hundo me hundo me hundo me hundo, me hundo me hundo me hundo me hundo me hundo me hundo Y me voy al carajo. a de repente todo el mundo empieza a trabajar con Coinbase... Y como que empieza a salvarle de la quema. Eso está bien, ¿no? Porque, oye, no nos interesaba, evidentemente, para el mundo cripto... Que Coinbase fuese al carajo. Y eso obliga a que Coinbase se refuerce mucho... Es, es, es un muy buen paso, ¿vale? Es un muy buen paso y bueno, ya iremos viendo poco a poco cómo, cómo se lanza. Es el primer paso también de Meta o Facebook para, eh, bueno, introducirse bien en el mundo cripto. Eh, que lo haga con los NFT está bien, que lo haga en su metaverso, que quiere hacer con ese nombre de Meta. Ya veremos a ver hasta dónde llega eso y de qué forma llega, que todo, creo que todavía le queda chicha. Eh, pero sí, en cuanto al mercado de capital cripto. Y el tener su estable coin y todo esto... Bueno, pues va, va entrando. La cosa va entrando. Eso es, con paciencia y... Va a decir más. Bueno, por otra parte... ¡pum! Una cosa interesante. El títer. El títer poco a poco le están comiendo la tostada. Los de cycle cycle ya sabemos todos quién es. Es BlackRock, entre otros. ¿Vale? Entonces, su moneda, el USDC... ¿Vale? Que no se os olvide que el USDC... Al final es una moneda bancaria. ¿El USDT es una moneda de Bitfinex y de jetas y caraduras? Sí. Entonces, yo si me tuviera que fijar fiar de alguna... Pues hombre, prefiero fiarme sinceramente del USDC Porque prefiero estar con los que ganan pasta... Que con los que te sacan la pasta, que son los de Bitfinex. El títer nos ha salvado la vida a lo largo de todo este tiempo... Pero tal y como está en agosto del 2022... Vemos, mirad... Esta línea amarilla... ¿Vale? Lo que marca es el diferencial que había entre una y la otra. ¿Veis? Al principio pues era pequeñito porque también había poco títer. Luego salió un mogollón de títer que estuvieron jugando con nosotros durante el 19, el 20, el 21. O Se imprimían títer aquí como, como a mansalva y subía y bajaba el precio del Bitcoin. Pues bueno, en el 21 la diferencia era muy muy grande. En el 22 es donde más grande está. Perdón, el 21, junio, ha sido donde más diferencia ha habido. Eh, en el, 20, el diciembre del 21 ya empezó a bajar esa diferencia y como vemos el pequeño gap, que se refleja también en la línea amarilla como ha bajado, eh, ya que hay en agosto del 22, a mí esto me dice, a mí esto me cuenta y a mí esto me hace sospechar que para diciembre del 22 posiblemente estén igualados o incluso el USDC, el USDC le haya comido la tostada haya pasado por encima del títer. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Pues que hasta las stable coins, stable coins, ya las están controlando los que las tenían que controlar. A pesar de los pesares, a pesar de que mucha gente hablaba de libertad, hablaba de tal, y yo decía, los cojones, vale, eh, pues esta es la realidad. La realidad es que eh, cuando hay un valor del tipo que sea, ha pasado a lo largo de toda la historia, los grandes inversores se hacen con ello, los grandes controladores de mercado se hacen con ello y las criptomonedas no van a ser diferentes. Que sí, que estoy de acuerdo con que mañana se puede crear una cripto que sea para la comunidad y tal, ya, pero esto es hasta que se extiende tela marinera. Mira lo que ha tardado Bitcoin y todavía está así de extendido ¿vale? Eh, decía yo siempre he dicho que era en torno a un 5% en los últimos último años y resulta que no, que es un 3,84% lo que está eh, extendido o sea que no os hagáis pajas mentales, no os hagáis puzzles. esto es un valor, todos son valores eh, que suben bajan, entran, salen unos desaparecen, otros vuelven a, nacen lo que nos da dinero es donde estamos y punto si mañana son las patatas fritas, pues tendremos que comprar patatas chips como locos. Pero ahora mismo, si nos gusta este mercado, porque es muy volátil, porque luego, luego decís, no, sí, a mí me gusta mucho, pero cuando mete un latigazo joder, que ha manipulado, menuda mierda. O sea, pero ¿en qué quedamos? ¿En que te gusta porque es volátil o en que menuda mierda que está manipulado? ¡Claro! En lo que quedamos es en que alimentamos la bestia, alimentamos la bestia, alimentamos la bestia, nos olvidamos de guardar liquidez, que mira, que me harto de decirlo, me harto de, de, de, de, de explicarlo. Y cuando hace falta no tenemos liquidez y por eso nos encabronamos. De verdad, que esa liquidez que tenéis ahí guardada no es dinero parado, es dinero para la oportunidad, porque si estamos en un mercado tan volátil, tenemos que ser oportunistas. Ya habrá meses que ganemos más, y habrá meses que ganemos menos, y habrá meses que perdamos más, y habrá meses que perdamos menos. Pero si tienes liquidez, ten por seguro que al final te van a salir las cuentas. Si no tienes liquidez y las has guardado, es cuando estás todo nervioso así, diciendo, ¡ay, haber sido una puñetera de ¡Sube esto! ¡Ay, me aburro! ¡Ay, esto me está destrozando! Te está destrozando porque has metido lo que debías y lo que no debías. Y ese es el problema, ¿vale? ¿Nos ha pasado a todas? Pues claro, que hoy me siento un delfín. <risa> en fin, vamos a ir con, con Bitcoin, donde lo tengo yo por aquí, que lo, me, parece, me si no se me ha olvidado, está aquí. Bien, ¿qué pasó? Por cierto, ¿qué pasó? Que es muy importante, es, esto es importante para, para estos eh, días, y es, ¿qué narices ha pasado con este señor? Este señor cerró en 22.960. No está mal. 22.960, creo que era algo más. 22.975. Bueno, 15 dólares más, 15 dólares menos. Tampoco le vamos a dar importancia. Eh, nosotros estamos por encima, con lo cual, pues lo normal es que vayamos manteniéndonos, bueno, pues en esa zona, ¿vale? Esa zona, que no la están... puede marcar? Pues la EMA20, esta EMA20, la naranjita, ¿Vale? Eh, es importante, bueno, pues a ver si nos apoyamos y seguimos. Eh, ¿Qué pasa? Que todavía tenemos, fijaros, como la moradita, ¿vale? Que es la media de 50 ciclos, todavía está horizontal. Ya está empezando a querer subir, ¿vale? Está empezando a querer subir. el momento que esté ey, ya más subidista, será un poquitito mejor y nos irá bastante mejor. Podremos tener esperar un enchufe de mercado más, más amplio. Eh, esperaros, ¿vale? Esperaros que en cualquier momento después de un alza que hagamos a lo mejor la semana que viene, llegará a hacernos de soporte, ¿vale? Y es un soporte súper importante, por no decir el soporte dinámico más importante que tenemos en un plazo corto, si hacéis intradías, si te gusta trabajar a lo largo de una semana, dos, tres, cuatro días, la media de 50 es un soporte súper importante. Si te gusta trabajar en cuatro horas, también lo es, ¿vale? También lo es, pero bueno, ahí ya nos podemos ir a la media de 100. Y... Incluso la EMA 20 es bastante importante, pero en una hora, la reina, para mí, es nuestra línea Nitro y la EMA 20. La EMA 20 es súper importante y, por cierto, la acabamos de perder en una hora. Eh, pero vamos, que está dentro del... De, de de lo normal, de lo lógico que tenemos que perder. Eh, está, tenemos un cruce de hora ahora mismo entre la media de 50 y la de 100 en una hora. Mm, no es importante porque afecta a una hora, pero bueno, está en la zona de 23.60, eh, más o menos 23.70. Eh, es posible que tengamos un pinchazo, ya veremos a lo largo de estas horas, porque lo normal es que estemos tonteando, igual que es que ya vamos tonteando ya unos días, bastantes horas de aquí. pa, pa, pa, pa, pa, pa ¿Vale? Tonteando en horizontal, horizontal, horizontal, pero que esta horizontalidad en realidad es toda esta horizontalidad, quitando esta caída con esta subida que dice: bueno, un poquito más de volatilidad. La volatilidad ha bajado mogollón. Si no vamos a cuatro horas, sabemos que es nada, es muy poquitito. Eh, ¿Esto es bueno? Pues sí, creo que es bueno porque lo que está haciendo es acumular. Ya está. Si nos baja la volatilidad, acumula. Vamos a ver si esta línea de tendencia ascendente que tenemos por aquí debajo es buena. De momento hemos salvado el pullback a la línea de tendencia descendente. Eh, más bastante bien. Y en diario, muy, muy importante, muy, muy importante, es la vela que hicimos ayer. La vela de ayer ¿vale? abraza una, dos, tres y cuatro velas completas vale los cuatro días anteriores. Es decir, la vela de viernes se come toda la semana, eso es bueno, eso es muy bueno, eh, ha sido una, una, una caidita que ha ido muy despacito, despacito, consolidado, consolidado, consolidado, consolidado, y diréis, joder, pero es que ha ido bajando el precio y están todas las velas rojas, ya, ya, ¿y qué? Pero es que, te os vuelvo a recordar lo de siempre, que siempre se nos olvida, todo lo que se vende, ¿quién lo ha comprado? alguien lo ha comprado. Es decir, esto no se ha vendido y se ha quedado ahí en el aire y se ha perdido en la infinidad del metaverso. No. Todo esto y todo este volumen lo ha comprado alguien. Pero no solo eso, sino que también, y vamos a verlo aquí, en esta horizontal, ¿veis cómo el volumen, el perfil de volumen ha cambiado? El perfil de volumen, vale, lo que ha hecho ha sido que en toda esta zona se incremente, se haga una vela más grandota y esto es muy importante porque estamos rellenando huecos de volumen cuanto más huecos de volumen rellenemos en los laterales mejor, fijaros vale es súper importante si seguimos aquí dándole, vemos que esta zona claro, de toda la zona, pues evidentemente es la más importante, y eso que no es la que más tiempo ha estado, porque fijaros que aquí arriba en toda esta franja estuvimos más tiempo y da más tiempo que aquí ...pero sin embargo no hubo tanto volumen... ...fijaros cómo se ha despertado el volumen... ...y aquí lo podemos ver... ...en esta parte de abajo de la gráfica... ...vemos todo el volumen tremendo... ...y cómo ha rellenado muy bien este hueco... ...sin embargo aquí había muy poquito volumen... ...y vemos cómo en el perfil de volumen... ...nos refleja efectivamente que en esa zona había poco volumen... ...si seguimos abriendo... ...vale, vemos... ...que a pesar de que esta zona... ...es muchísimo más grande y más amplia... ...que esta zonita de aquí... No tuvo tanto volumen porque veis, el, la, el volumen era una castañita. Sin embargo, aquí el volumen ha despertado, ha despertado la bestia. Ahora, hay una cosa del volumen que tenemos ahora que no me gusta, ya os lo voy a explicar. Pero, ¿veis? Pa, pa, pa, pa, pa. A lo largo de todo esto, de todo este mogollón, donde más volumen tenemos es en la zona en la que estamos. Entonces... Puede ser que sea nuestra salvaguarda si conseguimos llegar a la Rose Line, si conseguimos llegar a la zona de 27, entre los 27 y los 29. Porque ya, bueno, pues ya si nos vamos, evidentemente, donde más tiempo hemos estado, evidentemente ha sido en la zona comprendida entre los 12.000 y los 6.000, más o menos, ¿vale? Entonces tenemos un perfil de volumen tocho, tocho, tocho de narices. Más tocho que el Imperio Romano. Eh, entonces, bueno, pero si es significativo, ¿vale? Esta meseta que tenemos aquí, esta eh, repisa, ¿vale? Que tenemos esta vela, bastante importante, la vela más larga, y esta otra vela también bastante importante, que estamos generando ya volumen en esa zona. Pues bueno, todo el volumen que generos, generemos en esa zona es bueno para el presente y para el futuro. Si el futuro es volver a probar eh, este soporte, el soporte que hicimos en 17 y pico, casi 18, bueno, pues todo este volumen que hay aquí arriba nos va a ayudar mucho para recuperarlo rápido. ¿Vale? Y si tuviéramos que bajar inclusive a la zona de 12, por la razón que fuese, vale todo el volumen que haya aquí arriba también nos va a ayudar para recuperarlo rápido. Entonces, espero que bueno pues con esto que os acabo de explicar entendáis la importancia del volumen. Ahora bien, vamos a ver qué cosa no me gusta del volumen que estamos teniendo. Vamos a quitar eh, esto, fuera y fuera para que no tengamos tanto ruido bueno lo linguan con las medias y lo dejo eh, qué está pasando vamos a verlo vamos a ampliarlo vale y eh, veis que cada poquitas velas verdes poquitas velas verdes tenemos muchas velas rojas poquitas velas verdes tenemos muchas velas y con más volumen rojo unas pocas velas. Bueno, aquí hay un poquito más, esta subida es un poquito mejor. Pero fijaros cómo se distribuye después. ¿vale? En este caso ha mejorado un poquito, pero aquí vemos que tenemos solamente un par de velitas y mucha distribución a lo largo de todo este tiempo. Eh, podemos verlo como distribución o podemos verlo como esas manos débiles que están soltando y están jugando a hacer trading, porque realmente, para mí, esta repisa en este, este canal en el que estamos jugando... Es para trading, no, no me vale para hall. ¿vale? Eh, puedes hacer alguna compra en hall, vale, te, lo, te lo compro. Pero para mí son tiempos de trading. ¿Por qué? Y ahí es donde viene la mala noticia. Porque, bueno, si nos vamos a, a la, al, al gráfico semanal, todavía no hemos cerrado la semana. ¿vale? Tuvimos una semana que pasamos la media de 200. Esta semana está rojilla, Vale, tenemos una velada hoy, que no es mala. Vale, Todavía pero tenemos la media de 200 muy, muy cerca. O sea, no lancemos campanas al vuelo, por un lado. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, dentro de toda esta caída, tenemos caída, intento de consolidación, caída, intento de consolidación, caída, un intento de consolidación un poquito más grande. Lo más probable es que tengamos caída. ¿Vale? Y, esa, y esta forma de volumen, ¿vale?, a mí no me acaba de convencer. No me acaba de convencer. Y, y si os fijáis, aquí empezamos a tener un poquito también esa forma de volumen. Aquí también un poquito. Aquí también un poquito. Hubo distribución más disimulada. ¿vale? Esa distribución de Wyckoff que se habló en su día, que mucha gente lo descubrió. <ríe> eh, pues se está produciendo ahora también. Como distribución, y volvemos a lo de siempre, ¿no? Eh, hay, hay acumulación, hay distribución, ¿qué es lo que hay? Eh, para mí se está distribuyendo bastante. Para mí. Eh, no hay movimiento de grandes ballenas, hay movimiento de, de delfines y de pezqueñines, como digo yo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que en la media de 100. Eh, nos va a dar alguna sorpresa no sé si la de 100 o será si la de 200 lo lógico es que fuera la de 200 la que nos diera la bofetada pero durante la caída eh, perdimos la de 50 primero, luego perdimos la de 100 Bien. la de 100 estuvo por debajo la de 50 también, aquí hemos tenido la de 50 digamos eh, como resistencia aquí nos tocaría la de 100 como resistencia antes de la siguiente caída eso es lo que yo creo a lo mejor me equivoco Ojalá me equivoque y seamos capaces de llegar eh, a la zona de 27. Yo creo que, a ver, en principio el movimiento es para llegar a la zona de 27, pero no me gusta la distribución de volumen que estamos teniendo. Simplemente lo digo, ¿vale? No quiere decir que no vayamos a llegar, pero... Por eso, porcentaje de liquidez, alto, alto. Si a mí me preguntáis qué porcentaje de liquidez tengo, yo ahora mismo pues yo realmente os estoy diciendo estoy jugando a tradear eh, y la liquidez total de mi cartera podría estar rondando aproximadamente y os lo voy a decir el 65% al menos alguno me dirá, ¿estás loco? vale, sí, ¿te vas a equivocar? vale, si me equivoco, me equivoco yo pero también me lo dijisteis cuando compramos oro y cuando vendimos solo. Cada uno tiene su planificación y yo trabajo en base a una planificación. ¿Tú realmente trabajas en base a una planificación? Piénsalo. Piénsalo. Bien, eh, veremos qué tal actúa el GAP en los 22.975, 22.960. ...que cerró Ethereum haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin... ...creo que la media de 100 debería ser soporte para intentar rebotar... ...y intentar llegar a los 1.750 nuevamente... ...el Total Market, hoy perdiendo un poquito... ...pero es sábado, es algo totalmente normal... ...y la dominancia de Bitcoin... ...se ha metido una castañita a la, hasta la, la zona que tenía yo marcada en 41... Eh, 4099, bueno, me da lo mismo, me da lo mismo y me parece que quiere rebotar a partir de ahí. Cuidado porque las arcos lo pueden pasar mal si rebota demasiado. El títer, pues bueno, después de la gran caída que tuvo ayer, importante, abrazando igual todas las mechas anteriores Pues hoy intenta parece ser que intenta recuperarse un poquito El oro, planito, planito y el resto planito porque todo no, hay, no hay bolsas abiertas Y bueno, pues tenemos eh, cosas como por ejemplo Filecoin haciendo de las suyas mmm, Está haciendo una banderita, ¿vale? esto es en cuatro horas Está haciendo una banderita de cuatro horas, creo que mmm, y intentará volver a hacer una mecha de este tipo Falcon ya sabéis cómo las gasta y todavía no tiene una divergencia importante. Me explico. Eh, lo normal es que, bueno, pues esto que ha, que ha hecho aquí con esta caída es normal, esta caída con esta caída es normal. Eh, no tenemos una divergencia tampoco en RSI. Eh, si nos vamos, esto es en cuatro horas, pero si nos vamos a diario, tampoco la hay. Es decir, todavía no hay una divergencia. Tenía, tendría Para que haya una divergencia tendría esta vela la, vela, la vela de mañana, empezar a ir y pasar a la anterior. ¿Vale? pasar el precio, el cierre y que aquí no pase que lo más normal es que si se viene a la zona otra vez eh, de, lo, de los 70 puntos del 70% haga una velita verde cierre ahí, como el precio, por encima y a partir de ahí ya tengamos una divergencia y pueda empezar a, a, a bajar o a caer pero también hay que tener en cuenta que su objetivo está aquí arriba está en la media de 200 es el objetivo que tiene marcado mm. si marcamos un FIBO por ejemplo, de esta última caída que ha venido desde aquí hasta, hasta aquí. ¿vale? Nos da que el TP1 está en esta zona, está en la zona entre los 12.87 y los 13.53. Vamos incluso a marcarlo, ¿vale? por si alguno os interesa. Y vamos a ver qué narices hace. Filecoin suele cumplirlos, pero vamos, no tiene por qué cumplirlo, ni, ni de coña. ¿vale? Entonces bueno, De momento, ese es el, el take profit que tiene de este, esta caída. Su retroceso de la alza sería ese. Eh, creo que sí generaría una divergencia. Eh, en, esto podría llegar a una mecha, ¿vale? Yo creo que el cuerpo se quedaría más abajo. Pero bueno, eso ya lo veremos. Y si genera una divergencia, pues posiblemente después ya empiece un, un una banderita de las que lo bueno, pues cae. Todas estas cosas que suelen hacer las, las altcoins. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, fijaros que tengo aquí. Mirad. De, esta, de este momento que medimos, fijaros que esto lo puede hacer cuando? En octubre en septiembre, octubre. ¿Vale? Porque puse esta, este, este trazo, marcamos aquí abajo, objetivo. Fijaros si se ha equivocado bien poco, FIBO. ¿eh? Fijaros si se ha equivocado bien poco. Tremendo. Entonces, vamos, vamos a quitarlo ya, porque ya no, no tiene. Entonces, bueno, para esta vez puede ser algo, algo parecido, algo similar, ya veremos. ¿Vale? Eh... Me gusta, me gusta cómo está Filecoin, cómo está trabajando. Ya sabéis que normalmente suele hacerlo bastante bien. En el lado negativo, eh, seguimos teniendo por aquí, bueno, Dom, Hot, Melos, eh, los cortos de Bitcoin, que sean, están ahí poquito a poquito sangrando. Ayer empezaron, cayeron bastante, abrazando la vela del día anterior. Hoy sigue cayendo. Eso es muy bueno para nosotros, es lo que buscamos. Y en el lado positivo, pues tenemos eh, Neblio, eh, los Library gates que siguen ahí trabajando. Filecoin, evidentemente, que la hemos estado viendo... R, R, los huevitos, Boson protocol, bueno, B, B2B, B2M, la verdad es que, a ver, me alegro, no es que sea tal, pero ni mucho menos, ni que yo lo compraría, pero me alegro porque es una empresa española y yo voy a ver si tiran para arriba, que eso es importante, eh, Compound, Compound, 992, muy bien, o sea, 592%, muy bien, eh, Bra, Bra, Kusama también por aquí subiendo, Uh, KSM uh, 504 eh, Trias, Rose Bueno, bueno, bueno, nada Y cosas muy interesantes Muy, muy, muy interesantes Bien eh, Poco más que decir Tampoco me quiero enrollar Porque además es Sábado Sabadete y estaréis haciendo vuestras cosas lo veréis a lo mejor muchos mañana atentos al cierre del, del GAP a ver cómo, cómo abrimos mañana eh, no perdáis la posibilidad de que caigamos a esta línea de tendencia en cualquier momento, sea de una forma más eh, correctiva o, o, más, o más impulsiva pero bueno, puede haber un latigazo en cualquier momento y estamos hablando de la zona de los 22,600 esa es la zona a proteger creo que si perdiésemos 22,600 nos iríamos directamente a esta zona de mínimos y perder, 20, los, perder los 20, 750, ya nos iríamos a los mínimos. Así de así de claro, o sea, esa es, esa es la historia. Pero de momento, la única realidad y la única verdad que teníamos con Bitcoin es que los mínimos son ascendentes y los máximos también, que se conserve, así y que sigamos así, así que chicos y chicas, no me enrollo más, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.